con más información y este el caso de que alexandra mvp mm. sequilla Ay. la influencer alexandra actú al parecer se está enojando feo con los usuarios de las redes sociales debido a sus publicaciones que se hacen en momentos en que el artista urbano y ex esposo mozart la para da a conocer algo nuevo o suena en los medios actú respondió a una usuaria a través de Instagram preguntando si no tiene derecho a subir sus fotos cuando le da la gana y sin depender de lo que haga su expareja, quien ayer jueves lanzó un nuevo tema con Rochi RD. Ah. Alejandro, usted lo que tiene que hacer es desactivar los comentarios y probar. ¿Cómo tú vas a estar pendiente a las redes sociales? Pero este sería el colmo. ¿Usted va a estar pendiente <risa> de lo a lo <risa> que diga la gente? Pero eso es algo ridículo. ¿Cómo verdad? tú vas a estar pendiente a las redes? ¿De Desactiva los comentarios si usted no quiere que le comente y vaya a ser de ahí. Qué ridículo, Alessandra. Vamos a ver la imagen de la gente. Vamos a ver la imagen del comentario que le hicieron a Alexandra y la respuesta que ella. Tacho, para sí. bueno, la foto. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. ahí está. Miren lo que le dijo. Entonces yo no puedo subir mis fotos cuando me dan mis ganas, porque el padre de miga lanzó algo. Y esa lo que era. Ubícate, chica. Dice ella. Y ya, por eso hay una novela. Claro. Ella tiene que dejarse independientemente de todo, va a ver siempre. Ella que, que se está quillando es porque le dijeron su verdad y ella respondió. Porque cuando usted le dice su verdad, usted reacciona. Usted reacciona. Cuando le dicen su verdad, usted reacciona y usted está reaccionando porque es verdad. Usted lo que le quiere Yo tomar. Yo creo que esa mujer no, no está en un nivel que ni, ni es para ver los comentarios. Una persona que le maneje eso. ¿Usted ¿No entiende? Realmente. El nivel que ya está, tiene que tener un personal para las redes. Y ya que dame ve? un día que tú la veas a las redes. Es así, pero hay, hay gente que viene no pendiente soy caso, a los otros. Claro. No soy caso. Tiene que manejarse en las y redes. Se pone a llevarse de los comentarios, se bajo y cae, porque ahí sí hay malocoritas que te comentan de todo. Claro, todo el mundo <risa> tiene su opinión y punto de vista. Muchachos. yo no era equivocado. uno de los que cogía cuerda con los comentarios y todo, ahora yo me hago el loco. Me dicen de todo. Ay, ya los que Junior, ese cogía cuerda. no <risa> <¿La cuerda? risa> <¿La cuerda? risa> <¿Qué? risa> nades. ¿Tú, eh, la familia no sabe quién es los focos no. junior <ríe> no te lleves de que estaba meter en medio no te lleves pues bien esa muchacha no está en, en capacidad de, de estar quillándose por simple comentario está a un nivel muy grande ella pero entiendes pienso yo lo que pasa es que ese tipo de, de personas ese tipo de chisme también lo utilizan para sonar porque no, ella no había hablado ni, ah, ni se había visto nada de la foto, ni la foto causó el gran impacto. Fue el comentario claro, de los No impacto. se le ha hecho coro. Subió el otro día el novio, de que, que en un privado, encaretado, y a los focos vino subió a trabajo y nadie le hizo caso. A los focos lo dijo el otro día: ay hombre, tú la noticia, Alessandra. Además, wow. Alessandra dejó de correr la bola cuando la publicación es suya con Moza La Para. Bueno. No, que ella se ve mucho para O sea, cuando ay, Mozart hacía lo suyo, entonces, vení, entonces venía ella y publicaba una foto, o, o sea, coincidencialmente, ¿verdad?, entonces, claro, ella dejó correr la bola si no, no hace ahora está aquillado. Si Alessandra no hace nada, con su, con, eh, no es renueva, va a caer pronto. No, no, porque claro. ella, modelo, ella, ¿Ella ¿qué no es modelo. ¿Qué modelo, no? es ¿Ella modelo, ¿Ella no modelo, no, modelo de No Es modelo de ropa. No, ella es modelo de ropa. Ella es modelo de ropa. Tiene su marca de ropa. Y ella es su ropa también. De mágico como esto. mujer es modelo. La disalegriz como esto. ¿Eh? Ella es modelo, eh, ella puede subir su foto tranquila. Ah, porque haga lo suyo. Tú entiendes, modelo. Yo no lo, lo con que una sabe. sonidita, sonidito, Alessandra. No, una cosa muy bonita oh, como sonido. ella ah. habla. A mí me gusta oh, como oh. ella habla. No, yo no. El acentico de ella. Sonidita. Sí, a mí me gusta como ella habla sí. ¿Y cuánto fue que la ley le dio a familia? No, yo no sé.